Con mucho cariño Estoy llorando, ¡Ay, otra de, de sonera! ¡Ay, yo, Aquí otra de sonera, ay, yo, aquí otra de sonera. La odita mi chica qui, vale lo que le va. Ay rayeta, llora tú por mí, que ya yo no lloro. Llora tú por mí, ay que ya yo no lloro. Ay hombre, oh, que ya yo no lloro. Ay yo oh. por el enamorado de mi soviético Corona. Ya lista Ay, oh, yo me... Yo de la esquina de la carretera Yo estaba de la esquina ay, de la carretera Esperando allí pa' buscar mi nena. Esperando allí pa' buscar mi Ay, yo me to' pa' buscar mi nena Ay, yo me to' pa' buscar mi nena. Ay, oh, Gracias mil. Muchas gracias. Gracias. Vamos a dedicar todo lo que resta en la fiesta para los amigos. Gracias. Chico Torres. Oh, y Eduardo primera clase que están por ahí para ellos. Todo lo que resta en la fiesta. Eso es de parte del prodigio la super banda, la banda que manda.